¿Estreclado o Javier? ¿Javier o Estreclado? Eres tú lo que había soñado. Eres tú lo que estuve esperando. Eres tú con quien quiero estar. Eres tú mi necesidad. Me la paso muy bien estando a tu lado Con los besos que me das y los abrazos Estando contigo me siento completo No sé cómo explicarte cómo me siento Siento mariposas cada que te veo Un millón de rosas si ese es tu deseo Estando a tu lado soy poca cosa ¿Cómo puedo compararme a una diosa? Para mí eres perfecta, aunque digas lo contrario Dices que eres imperfecta, eso puedo dudarlo Tienes muchas cualidades que nunca había mirado Con el tiempo me di cuenta, eres tú lo que he deseado Eres tú, lo que había soñado Eres tú, lo que estuve esperando Eres tú, con quien quiero estar Eres tú, mi necesidad Eres indispensable en mi corazón, una obra de arte, esa es mi opinión. Muero por abrazarte más de un millón de veces, me encanta quedar con dolor. No puedo describirte todo lo que siento, adelante a mi corazón y toma asiento para que tú misma veas dónde te llevo hasta dentro de mí porque tú eres mi cielo. Al abrazarte me transportas a otro universo Solo imagínate al besarte ¿Cómo es que quedo Feliz porque tú eres demasiado importante Eres lo más bello que Dios pudo darme Eres tú lo que había soñado Eres tú lo que estuve esperando Eres tú con quien quiero estar Eres tú mi necesidad We'll